Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Les he dicho antes sobre la importancia de construir un relato, en eso de comunicarnos con otros. Bien, construir ese relato puede pasar por el hermoso tamiz de escribirlo y además de escribirlo, leerlo en voz alta. Si a eso le suman el estadio de, en esa lectura, grabarse, van a tener la hermosa posibilidad de mirarse en escena qué carrizo dicen, cómo lo dicen, cómo se mueven, sin todos los factores estresantes que solemos tener en escena, en real escena, pero podemos vernos. Y además, una vez escrito y grabado, podemos precisar en qué temas nos repetimos, cuáles ideas deberíamos reforzar, por qué razones deben ser reforzadas. Y ahí el núcleo central de nuestra procura no es cosa distinta que con qué se va a quedar la gente una vez que nos hayan visto. Cuando termines de ver este video, si le vas a echar el cuento a otra persona, vas a decirle algo de resumen. Yo vi a una mujer hablando de cómo decir bien algo, no sé, que te grabes, que te tomes una foto. Alguna idea central debe ser reforzada. De allí la importancia de tener buenos relatos, de construirlos primero solo con nosotros mismos. Practicar ese relato con nosotros mismos y una vez que nos hayamos evaluado solitos, ver cómo funciona delante de terceros. Porque si vas a decirlo, dilo bien.